tiene esa velocidad, esa juventud. Podría ganar. Que sí, eso sí, sí, Claro, pero por momentos da la impresión, Santos, de que es muy acelerado, ¿no? Uh -huh. Muy acelerado y creo que eh, por lapsos de la temporada le sucedió sí. que ese jugar tan acelerado no le funcionaba, pero es un equipo Bien. muy peligroso. Claro que sí. Estos chamacos son unos asesinos, metafóricamente hablando, son unos asesinos de la cancha, son descarados, son veloces. Y ¿saben qué? Juegan con los sentimientos del rival. Santos es un equipo que lee, que lee bien al rival. Me atacas, te ofendo de una manera. Te defiendes, te ataco yo de otra manera. ¿Sí? Es, es el equipo, yo tenía ahí valorado junto con Atlas, que presionando al rival más rápido recuperaba el balón y más rápido termina la jugada porque terminan casi todas sus jugadas no no elabora demasiado no, no elabora demasiado no. dos Muy tres verticales. toques pum. centro o disparo sí, se sí. acabó es un equipo que cuando recupera el balón en media cancha la pérdida es velocísimo uh -huh. tiene todos esos elementos que le duelen a Cruz Azul a Cruz Azul es difícil quitarle el balón. Cuando se lo quitas, sufres. A Cruz Azul le duele mucho cuando lo contragolpeas. Por eso casi no pierde el balón. Este equipo, además, en tiros libres... Vea esa jugada, exactamente. Es de los que más elementos al ataque te ponen en el fútbol mexicano. O sea, Yo he visto a Santos ir a rematar con ocho. En esa jugada que no era falta, por cierto. En esa que no era falta, <risa> ok. Sí, Pero, sí. o sea, vas con muchos a rematar porque obligas al rival a encajonarlo. Justo por lo bien que atacan... Por el volumen, por lo verticales que son, por las oportunidades que tienen y por lo buenos que han sido de locales, es que Cruz Azul tiene que tener mucho cuidado este jueves en la ida en torno No es que se infravolore a No Santos, es del tú a tú. Pero Juan toda Reynosa. la conversación va con Cruz Azul. Claro, está bien, porque es el equipo más mediático, más popular, porque es la historia. Y es la presión de ser campeón. También. No, y tiene es... también los argumentos para que futbolísticamente los lo voltees a ver. Claro. No, no o sea, ya, ya veíamos. Exactamente. Los la regularidad partidos, a largo de no paladar para fino. Claro, nada más que. Llegando a Liguilla hacia finales, ¿qué equipo ha sido más exitoso de los dos? La verdad Santos. Años? La verdad ¿Qué Santos. ¿Qué equipo claro. está más acostumbrado además, al éxito? Además. Santos desde que, es el más ganador en torneos cortos. ¿no? Desde que se rompió la racha de victorias de Cruz Azul, desde que se rompió esa racha contra América, Cruz Azul ha jugado otros seis partidos. Venía de ganar 12 seguidos. De seis partidos que ha jugado desde entonces, solo ha ganado. Tres. Pero no, no ahí va un Tres poco de. Seis. La, y, y no va de la mano un poco de lo que, pero, que decía Sergio. No. mis punto las es, formas? O sea, lo importante es más, pasar. Nada más sí. dime una cosa, porque sí entiendo el, el, lo que estás diciendo. Claro. Pero Santos le vale ser visitante. Entiéndaseme la expresión. Santos no es que te regale los partidos. Es un pésimo visitante. Por eso. Es decir, yo me defiendo, veo cómo te ataco, si saco empates o derrotas, bueno, ahí veo. Sí. No gana solo ganó uno en fase regular que fue contra Tijuana ¿Mm? el que recuerdo por eso es que Cruz Azul Los tiene que ser malísimo Santos Cruz Azul tiene sí. que ser muy inteligente el jueves en Torreón porque ahí esa es la fortaleza principal de Santos en su casa con su gente la manera en la que sí. atacan entonces cuidado en la ida si Cruz Azul empata la ida las posibilidades son que Cruz Azul va a ser campeón. Tiene todo de su lado. O sea, otra vez lo eso hizo mismo? contra Pachuca. Tiene que ser muy inteligente. maniato. Yo, yo lo que te decía de ir con todo, mi querido Sergio, hace rato, me refería a lo que hizo contra Toluca Reynoso. Moverle y quitar a tus mejores jugadores. En la, yo ida. Entiendo, eso por... en la ida. Yo entiendo eso tus no rotaciones. Puede pasar. No. Eso Pero no puede pasar. Yo entiendo, por eso. Lo que tiene que Ay, hacer Reynoso no es ir con todos con con mejor. sus mejores. Eh, eso estamos jugadores. de acuerdo, eso evidentemente. Con los mejores. De porque de ya acuerdo. entendió perfecto que con los que sentó y lo volvió a hacer con Orbelín, sí, pero ya no lo hizo con sí, cabecita. Pero tiene que sentarlo. ser inteligente, Cruz. Pero Azul. también le puedes hacer daño a Santos. ¿eh? Y Puebla no concretó en la ida, cuánta, pero Puebla le generó cualquier cuánta, cantidad de ocasiones. Ese, sí, ese Santos sí. que ataca bien, ese Santos eficiente, pero ese Santos que va mejor en casa. Salvo el error contra Monterrey en la ida en cuartos, Acevedo ha andado muy bien. Sí, sí. Sacaste. Todo hace, sí, pero tampoco puedes tú plantear una eliminatoria pensando en que el guardameta te va a terminar por no, salvar. No, no, o sea, no, no. lo tienes ahí pero, como por... Ver, cuestiones mi punto de Pero mi punto es no abrirte, no quererle jugar al Santos de tú a tú y darle más espacios atrás ver, donde cruzan. Tiene Azul un portero bueno. lento Tiene un portero en promedio bueno. Y anda muy bien, Acevedo. En promedio bueno. Anda muy bien. Con el, con el, con el cabello largo vende más. Sí. Decía un directivo del fútbol no mexicano. No me gusta el look, pero está bien. Decía, ya, un, la, de, la decía, decía, decía un directivo del fútbol mexicano. Portero con cabello largo, vende más. A mí más que, mí más que eso más. me preocupa a veces Luego, que Acevedo defensa, busca bien. hacer de más acciones que tal vez podrían ser más sencillas. Parece ¿no? propio es, de su edad también. Exacto, Me parece su, un gran portero. Su, su acelerado muy acelerado como vistoso. el Santos también. Es, ver, es portero sí, vistoso. Sí, a mí a sí, veces me da la sí, impresión, sí. impresión de que si se quita la vinchita es peluca y se le va a caer. Ah, ¿no? <risa> bueno, eh, defensa. <risa> Doria es probablemente uno de los mejores defensas del, de sí. toda la Diga una. sí. ¿O no? Sí, sí, Yo... Comparado con Cruz Azul, sí tengo mis dudas. Ah, no, Mucho claro. mejor defensa central la de Cruz Azul. Y más opciones Pero también. Y, o sea, en, en pareja, dices tú. Porque uno con uno... La central de el Cruz el... Azul. ¿Doria Torres o Catita... La de eh, Cruz Azul. Pablo Aguilar. Aguilar Doria claro. es mejor que, que el viejo Aguilar. Parece que, que, que los dos. O sea, la fortaleza de estos dos es cuando están juntos. Lo, y lo colectivo de Cruz Azul también. Las opciones que tiene también que si va el Drete, que si va el Shaggy, que si va a Escobar. Valdés... El generador. No, sí, ok, pero el medio campo de Cruz Azul anda. Muy no, no, es un bien, bien, pero, y, Con Vaca y con Romo pero, y con Yotun. Sí, claro, vámonos un poquito hacia atrás, porque okay. los laterales, laterales, si bien lo dijo Jared, no son sí, no laterales. Son... Ok, yo entiendo lo de Rivero de Son Cruz Azul, pero Rivero juega bien de lateral o juega sí. bien en la media cancha o las sí, dos laterales, sí, sí, sí. también es mejor Cruz Azul okay. por sus laterales. Ok, media cancha, ¿qué tiene de, de bueno en media cancha Santos? Lo de Gorriarán, no, Gorriarán. la dinámica que tiene Gorriarán, Gorriarán es ah. espectacular, ¿no? o sea, es realmente la cantidad de espacios que cubre y la lectura que hace justamente también para taparle la espalda a esos laterales que van tanto hacia adelante, mm. o sea, sí me parece que en ese dinamismo tenemos que, que reconocerlo. Ya después, si lo pones en, en comparación, no sé con Romo... No, está muy difícil. Está es bravo, que cualquiera perdería bravo. contra Romo sí, esta temporada. Sí. La verdad. Pero Romo no es el, que que es el mismo partido contra América. Está bien. Tú dijiste que contra Aquino le costó. Y sí le costó, pero... Aquino no, lo secó. No va a estar Aquino con Santos claro. el domingo. Ah. Buena noticia para Romo. Volvió, volvió el Aquino de León contra América. Perdón por mencionar al América. Disculpen usted. Oh. Okay. Oh. Lo que sí es que Romo... Está en la conversación del jugador más valioso de la temporada. Sí, claro, por si supuesto. Azul es campeón, normalmente volteas al equipo campeón para elegir al MVP, okay. ahí va a estar Luis ¿Qué Romero? tiene de ataque Santos? La Aguirre. movilidad, Ajá. ¿no? O sea, la movilidad sobre todo que sí. te puede presentar eh, Aguirre, que sí. obviamente va a ser algo complicado para marcar para estos centrales de Cruz Azul que no son necesariamente más rápido. rápidos. Es un asesino, ¿eh? ¿Sí? Sí. Este, y va a todas. Este muchacho es de selección desde niño, sí. desde niño de selección nacional. Era el goleador del Tampico Madero y tiene 22 años, ¿eh? Es un goleador nato. Igual y no llama tanto la atención porque es un jugador bajito para ser centrodelantero. Realmente es bajito, pero es rapidísimo y oportuno. Ahora, si a Santos lo presionan, yo he visto un comportamiento en Santos. Replegarse y dos líneas bien parejitas, bien parejitas. Y al juego largo, y al juego largo. Así lo hizo 20 minutos contra Cruz Azul. Del 60, 30 minutos, del 60 al 90 lo hizo así y así lo es. Mantuvo su resultado, ya iba ganando 1 por 0 ¿Mm? y mantuvo la victoria en un fecha uno. Ahora están de acuerdo que igual ataque, pues Cruz Azul, con el sí, peso con que, el que tiene cabecita. cabecita. Claro, sí. Por eso yo digo, todas las, todas líneas, las líneas son mejores. Los de la máquina. Sí, la verdad sí parece. Sí, okay. sí parece. Esto otra no Horta, otra virtud de Santos, para que no piensen que los menospreciamos. El balón parado, ya lo decíamos, son muy agresivos a balón parado. O sea, lo convencional... Agresivos, son rápidos. Lo convencional no es, no es que te manden cinco a rematar. No sé, uno, dos reboteros y uno, dos a la contra, dependiendo. Pero estos no, estos... ¿Es que, ¿sabes? Estos a la contra, dejan. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Álvaro? Es que no es un tema de si son infravalorados, o no. es que el arranque de temporada, a ver, perdón, no los veíamos llegando a estas alturas, sí. porque no era de los claros equipos que uno decía este va a ser protagonista porque Santos ha vendido jugadores importantes, ha hecho caja en ese sentido, le ha dado oportunidad a gente joven, ¿no? Entonces, no se veía el arranque de temporada jugando la final. Entonces, no es que sean infravalorados, me parece que terminaron siendo pues una muy agradable sorpresa que se ha fortalecido en Liguilla y no olvidemos ese factor, el equipo que se enrae el equipo que llega bien en esta instancia de la temporada muchas veces ha encontrado la manera de proclamarse campeón con todo y que haya un equipo que haya sido más regular en el torneo. Bien. ¿Y tú crees que Santos va a ser campeón también? Lo que creo es que Cruz Azul no lo va a hacer. Por Santos lo eliminaba. No es. okay. Entonces, de ese es mi punto. No está infravalorado. Aquí en la mesa sí. está opinión. Yo dije que la, la, la final era Cruz Azul América. Sí, pero cuando, América. cuando no llegue la América, te llevaste a Cruz Azul pues, entre las patas que... también. Y pero otras cosas. También. En fin, pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Tras la pausa, ¿quién tendría que irse de América antes? Re reviso. ¿Cómo